y eh, se mantiene en cuarentena en su en su hogar, no tiene mayores síntomas, Andrés Cueto. Y hablando del COVID, ayer la FDA reconoció este procedimiento, este, este test casero, sin receta médica que determina si usted tiene COVID-19 en una prueba eh, rápida en su casa de 20 minutos. Ah, en 20 minutos eh, en su casa con esta prueba usted determina si tiene o no COVID-19 que fue aprobada ayer por la FDA. Vamos a ver este resumen de los de los informes de salud pública, señor director. Eh, un resumen de los 30 boletines por COVID-19 que eh, se hace. O sea, cada 30 boletines, la cantidad de muertos que ha habido de COVID-19 en el país, hasta hacer la cifra que tenemos hoy día de 2.358 muertes. Del 0 al 30, 217 muertes. Del 30 al 60, 217 muertes. La misma cantidad de muertes en los primeros dos meses. El tercer mes, 199. El cuarto mes 309, el quinto 511, el sexto 545, ahí fue que vino, ahí era que estaba la mayor cantidad de muertes, Esto eran los meses de, de mayo, eh, 191, luego 93 y 76, el, ha ido cayendo la la cantidad de muertes. Sin embargo lo que sí ha subido es la positividad en el país. Eh, cuando se hizo este boletín eh, estaba en 12.6 pero la positividad por día ha estado hasta en 19 en los últimos días en el país. Eh, muy alta la tasa de positividad. Por suerte nuestros médicos tienen una mayor pericia para el manejo de la pandemia y a pesar de que los números de positividad son muy altos, vamos a entrar señor director a pesar de que los números son muy altos de positividad las muertes han disminuido porque existen los medicamentos pero no solo que existen los medicamentos porque estos medicamentos han estado siempre lo que está es el manejo de los médicos, de esos medicamentos, de la manera correcta. Eso es lo que ha dado eh, la baja en la tasa de positividad. Otra gente, eh, la baja en la tasa de muerte, a pesar de que la positividad está muy alta. Lo que otra gente dice es que se debe también a lo que era el verano, pero el verano más grande lo teníamos cuando teníamos las muertes más alta porque no había el manejo de la pandemia. Si es por, si es por el sol, entonces ahora vamos a tener unos meses de, de lluvia y de fresco. No de, no, aquí no hay frío, pero una, una temporada de lluvia y fresco. Esperamos que estos números pues, no, no se pongan peor porque la situación está... Es sumamente difícil. Ayer se, se puso un parámetro, eh, ayer hubo un récord en, en Estados Unidos de muerte, 3.700 muertes en un solo día, y estaban comparando que fue una tragedia para el mundo el, el, el, el 9-1-1, el, el, el, el 11 de septiembre, perdón el 11 de septiembre, donde murieron alrededor de mil personas, en el 11 de septiembre. Sin embargo, solo en el día de ayer de COVID murieron 3.700 personas, 700 más que lo que se contabilizó formalmente eh, cuando la torre gemela. Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy difícil en el país y en el mundo con el caso del COVID-19. Vámonos con este caso, señor director. Este señor denuncia que un hijo suyo con problemas mentales fue apresado en medio del toque de queda. Ellos son una familia muy pobre y que no han podido pagar 5 mil pesos que le piden para soltarlo. Lo que no entiendo es una persona con problemas mentales, me imagino que no lo apresaron en un vehículo, que fue a pie. Entonces, a los de a pie no le cobran, si usted no tiene un vehículo, no le cobran 5 mil pesos. No sé por qué le están cobrando esta suma. Vamos a escuchar a José Herminio Vázquez, que hace esta denuncia sobre este sobrino suyo apresado en el toque de queda. su hermano, pasan ellos no la situación su sobrina la situación mía se está presentando ahora mismo que yo tengo un hermano mío que tiene problemas de la cabeza Él tuvo un accidente claro que pasa que él eh, la él hizo una operación y la cirugía de platino la, el problema mío es ahora mismo que él él por más que lo manden a votar de noche no se acuerda la él la noche él la pudo desorientar por los problemas de lo que tiene en la cabeza Vine a la fiscalía a ver, a ver si me lo podían dar, me dice que con son mil pesos. Yo le dije que lo, que lo que hay son 2.000 pesos porque van a dar porque son gente por, de, de pocos recursos. Entonces no me lo quieren entregar. Entonces yo le expliqué al fiscal, entonces se van a quedar con él porque nosotros tenemos nos para soltarlo. Y la prueba puede salir hasta el barrio y le, le dicen los mismos, que tiene la cabeza llena de platino, entonces tiene problemas mentales. Pues no me lo quieren entregar. Usted responsabiliza a la fiscalía de cualquier cosa que le pase a él. Tiene un problema mental. Claro, claro, sí, porque sí. Él, él cuando era, él, en la cena se desorienta y me la van a dar y golpe y me Eso es lo que está pasando. Entonces yo no quiero que pase eso. ¿Por ¿No fue presado, eh? Eso fue anoche. ¿Dónde? En el barrio Grullón. ¿Y ¿Cuál, cuál es el nombre de él? Miguel Tavera Nuña. Sí. ¿El suyo? José Mino,